Este martes continúan los trabajos de reacondicionamiento del balneario en el río Jaya, en esta ciudad. Mismo lugar que fue habilitado la Semana Santa pasada, se espera esté listo para el Jueves Santo. Y limpiando, eh, organizando esta, eh, este río aquí para que ahora en Semana Santa eh, sabemos que vamos a recibir muchos visitantes que van a venir a bañarse y lo estamos condicionando para eso, para que el pueblo de San Francisco de Macorís tenga un lugar es adecuado donde pueda venir a disfrutar ahora en esta Semana Santa. Peralta, que pertenece al Departamento de Medio Ambiente del Cabildo, dijo que se busca ofrecer un lugar de ocio, de sana diversión para los residentes de la zona. yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.